En este video tutorial vamos a ver el funcionamiento de Arboar Constructor, creando para ello nuestro primer tablero de comunicación. Una de las características demandadas por muchos usuarios antes de la creación de Arboar fue la posibilidad de crear tableros de comunicación variando su tamaño desde una celda hasta 32, utilizando para ello las distintas combinaciones posibles, una fila por dos columnas, dos filas por dos columnas, tres filas por cuatro columnas, etc. Esta característica convierte también a la herramienta en una posible alternativa para personas con necesidades comunicativas muy básicas. La mejor forma de conocer el funcionamiento de Araboar para en sus dos versiones, la de tablet y la de PC, es comenzando a crear un tablero de ejemplo de comunicación al que denominaremos Yo Quiero y que va a tener una estructura de tres filas por tres columnas. Para ello pulsamos en el icono Araboar constructor que tenemos en nuestro escritorio y vamos a seguir los siguientes pasos. En primer lugar pulsamos en comenzar y accedemos a la ventana de construcción del tablero de comunicación. En ella pulsamos en el icono de filas y en el, y en el icono de columnas hasta obtener la rejilla deseada, en este caso de tres filas por tres columnas. A continuación, podemos configurar el color de fondo y el color de la letra de nuestro tablero, pulsándolo sobre los recuadros correspondientes. Disponemos de una amplia paleta de colores donde elegir hasta adaptarlo a las características del usuario final o del contenido de nuestro tablero. A continuación, antes de empezar a rellenar nuestras celdas, seleccionamos el idioma de búsqueda de los pictogramas y de las locuciones en Arasac. ARABOAR conecta directamente con la base de datos de Arasac. Esto nos permite descargar en tiempo real todos los pictogramas y sus locuciones. Por tanto, necesitaremos la conexión de Internet durante el momento de la creación del tablero. Una vez establecido el idioma, para crear nuestro tablero con araboar nos situamos en la casilla de búsqueda y escribimos la palabra cuyo pictograma queremos encontrar, en este caso YO, y pulsamos en la lupa o en la tecla ENTER del teclado. Hemos buscado la palabra YO y observamos que, además de todos los pictogramas asociados con esta palabra, aparece un icono del sí. altavoz. Si pulsamos sobre él, podremos escuchar la locución que tiene asociada y que se descargará junto con el pictograma. Si no tiene locución asociada, el icono Yo. aparecerá tachado con una aspa roja. Yo. Ahora solo tenemos que arrastrar el pictograma hasta la celda deseada. De esta forma, podemos ir componiendo nuestro tablero de comunicación adaptado a las capacidades y características individuales de nuestro usuario. El sistema de arrastre nos permite también mover el pictograma de una casilla a otra y, por supuesto, arrastrarlo hacia el icono de la parte inferior izquierda para editar su contenido o hacia la papelera situada en la parte inferior derecha para borrar. Podemos modificar el texto del pictograma situándonos en el texto de la celda y escribiendo la palabra que deseemos que aparezca en nuestro tablero. En este caso nos vamos a situar encima del texto de manzana y vamos a cambiar el texto por una manzana. Si arrastramos el pictograma hacia el icono editar, aparecerá la ventana de edición donde podremos modificar todos los valores y parámetros del pictograma en cuestión, como por ejemplo el texto. En este caso, vamos a arrastrar hacia la ventana de edición el pictograma de muñeca, y en este caso, pondremos con la muñeca. También podemos acceder a la ventana de edición de pictogramas haciendo clic sobre cualquiera de las celdas vacías, lo que nos permitirá introducir nuestras propias imágenes, fotos, dibujos, voces, sonidos y canciones. Para ello, vamos a arrastrar el pictograma de muñeca hacia la papelera para borrarlo y hacemos clic sobre el lapicero que nos ha quedado en la celda vacía para acceder a añadir un nuevo pictograma. Una vez en la ventana de edición de pictogramas, lo primero que haremos es escribir el nombre, en este caso con la muñeca. En segundo lugar seleccionaremos una imagen de la muñeca que tenemos almacenada en nuestro disco duro. Pulsamos en examinar y vamos a buscarla. Pulsando en abrir ya tenemos cargada nuestra fotografía. Seleccionamos la categoría para el marco, en este caso nombre común. Y por último vamos a grabar el audio con la muñeca. Para ello pulsamos en el micrófono. Con la muñeca. Con la muñeca. Como hemos visto en este ejemplo, para grabar nuestra voz en cualquiera de los dos dispositivos, solo tenemos que pulsar en el icono del micrófono y comenzar a grabar. Este se pondrá de color rojo mientras esté grabando. Para parar la grabación pulsaremos de nuevo en el micrófono y este se pondrá de color verde, asignando un nombre de archivo al audio recientemente grabado. Pulsando en el botón del play podremos escuchar la locución grabada. En ambas versiones la propia aplicación denomina automáticamente a los archivos grabados de imagen y de audio, por lo que no tenemos que modificar nada de lo que aparece en los recuadros. En el caso de Araboar para dispositivos móviles, disponemos de la opción para poder utilizar la voz sintetizada de nuestro dispositivo en vez de la voz grabada. Para ello pulsamos en el botón locución y cambiamos a la opción automáticamente de síntesis. Para volver a la voz grabada, pulsaremos de nuevo en el botón y aparecerá de nuevo la locución. Manzana. Manzana. Una opción muy interesante que nos ofrece la ventana de edición de pictogramas en la versión de la Boar para PC es la de tomar nuestras propias imágenes utilizando una webcam que tengamos instalada en nuestro dispositivo. Para ello debemos pulsar en el icono de la cámara de fotos. Esto activará la webcam que tengamos instalada en ese momento y podremos situarnos enfrente para sacarnos una fotografía o utilizar la webcam para fotografiar cualquier otro objeto. En el caso de Araboar, para dispositivos móviles, podremos acceder a la cámara del dispositivo, donde podremos utilizar las funcionalidades de la cámara, trasera o delantera. Esto nos permite fotografiar cualquier objeto o persona que tengamos delante. Una vez preparada y enfocada la cámara, solo nos queda pulsar sobre el botón tomar foto y ya la habremos capturado. Una vez hemos editado nuestro pictograma personalizado, pulsamos en Aceptar para volver a la ventana principal del tablero de comunicación. Es importante recordar que debemos asignar un nombre a nuestro tablero, utilizando la fila que se encuentra encima de las celdas. En nuestro caso, hemos llamado al tablero Yo Quiero. Ya solo nos queda guardar el tablero, aunque esta opción vamos a ver que difiere entre las dos versiones de ARABOAR, la de PC y la de Android. En el caso de Araboar para PC, seleccionamos Guardar tablero. Para guardar los tableros correctamente, os recomendamos que creéis previamente una carpeta en vuestro ordenador donde iréis almacenando los tableros, llamada, por ejemplo, Mis tableros, o Araboar. Al darle a Guardar tablero, veréis que aparece el nombre asignado, en este caso, Yo Quiero, y que será el nombre que se le asigne a nuestra carpeta. Pulsamos en el botón Examinar, buscamos la carpeta que hemos creado, la seleccionamos, pulsamos en el botón Guardar tablero y esperamos a que finalice todo el proceso de guardado y aparezca el mensaje Descargas finalizadas. Ya tendremos disponible nuestro tablero para ejecutar en Araboar Player. Por supuesto también tendremos la opción de editarlo y modificarlo nuevamente la próxima vez que abramos Araboar Constructo con la opción Cargar tablero. En Araboar para dispositivos móviles, cuando pulsemos en guardar tablero, el proceso es mucho más sencillo, ya que aparecerá una ventana con el nombre que hayamos asignado a nuestro tablero y solo tendremos que pulsar en el botón guardar tablero. En este caso, cuando utilicemos Araboar Player, el sistema detectará y nos mostrará automáticamente todos los tableros que tengamos guardados en nuestro dispositivo. A partir de ahora ya tenemos nuestro tablero guardado en ambos dispositivos y podemos utilizarlo con Araboar Player sin necesidad de estar conectados a Internet.